¿te ha pasado alguna vez que cuando vas a empezar una competición ya no tienes ganas? y te voy a contar aquí por qué pasa, cuáles son las causas de esto y en el siguiente vídeo te voy a contar qué puedes hacer, cómo puedes solucionarlo ¿vale? pero ¿cuáles son las causas? muchas veces es simplemente que pff, llevo mucho tiempo esperando entre que he llegado a la competición, o he hecho un partido y ahora voy a hacer otro y pasa mucho tiempo y en ese tiempo ya me quedaba frío, ese calentamiento que habías hecho no ha servido o vas a empezar una carrera, has calentado antes de tiempo y ya cuando vas a empezar, entre que colocan a la gente y demás, pues ya estás frío ¿Vale? eso es uno de los motivos otro motivo, a lo mejor que has desayunado mucho o, o que entre un partido y otro partido justo tenías hambre porque no habías comido y de repente comes de más, un bocadillo tal y ya te encuentras pesado la sangre ya no está preparada para ir a los músculos porque ha empezado a hacer la digestión, porque has comido de más. ¿vale? Pues Por eso en las competiciones no hay que comer mucho, hay que comer poquito a poquito. Y si es una carrera, con más motivo de no comer, cosas sólidas antes de la carrera, porque eso va a hacer que pum, pum, como si tengas aquí una piedra en el estómago y va rebotando. ¿Qué cosas puede pasar también? Pues que estés cansado. ¿No? que ya es una semana dura del trabajo o lo mismo si es una competición donde juegas varios partidos seguidos, como pasa por ejemplo en badminton, pues llevas varios partidos y ya vas a empezar otro nuevo y estás cansado y eso te hace no tener ganas. ¿Y qué más te puede pasar? Pues simplemente que ya estás aburrido, que llevas ahí mucho tiempo y que pff, ya no no sabes qué hacer y ya te has aburrido y cuando ibas a empezar, pues ahora ya no tengo ganas ¿vale? pues estos son los motivos por los que muchas veces no tenemos ganas de competir y otro motivo importante a mí también me pasó ayer y suele pasar cuando, por ejemplo, los deportes de contacto como el badminton, tenis o así vas a enfrentarte a un rival igual, bueno, superior a ti porque ya vas como... Pff, esto va a ser un partido duro, no va a ser tan divertido y si mentalmente se junta todo al anterior, que estás cansado que has comido de más, que estás aburrido, que te has quedado frío pues ya cada vez vas teniendo menos ganas y ese rival tan difícil se te va así al inicio a hacer cuesta arriba pues te voy a contar en otro vídeo, en otro pierdas qué estrategias puedes usar para pese a que te pase esto y ya no tengas ganas pues puedas empezar y sacar tu máximo rendimiento. También ten en cuenta cuáles son estas causas y de dónde vienen, estas que hemos contado en este vídeo, te pueden ayudar a justo a minimizarlo y que cuando vayas a empezar estés a tope y no necesites tener ninguna estrategia extra. Pues nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.